siempre digo que los faros no hay fronteras, o sea, los faros lanzan la señal y es para todo el mundo igual, ni hay fronteras, ni hay clases, ni hay idiomas, ni hay nada, o sea, todo el mundo sabe que, que los cuatro destellos cada 20 segundos son de Mesa Roldán, eh, el cabo de Gata tiene uno cada cuatro y el marino o el que está dentro de tierra recibe la señal y sabe lo que está viendo y tú simplemente tienes ese cometido, ¿no? que ellos vean tu luz. Ahora, lo que ellos hagan con ella, pues muy bien, ¿no? si uno viene en una patera y se guía por la luz del faro, a mí me da igual si eso es ilegal o no es legal. A le da igual atender a un gran transatlántico o un barco de lujo que al barco más pobre y más pequeño. ¿no? Es algo una señal como universal, altruista, es algo por ese lado también es muy romántico. ¿no? ¿Para qué sirve un faro? Para saber situarte sobre una carta. En teoría, el barco tiene que tener una carta náutica, y, y ve la, el norte verdadero, la brújula está grande que lleva en el compás, lo ve en el faro de Chipiona a 30 grados. Luego con el norte ya tienen un ángulo, ¿vale? Pero ese ángulo, ¿en qué zona estás del ángulo? No lo sabes, ¿no? estás otro faro. Ves uno de Huelva, por ejemplo, ¿no? A, a 60 grados ya tienes dos, y la precisión es ya bastante mejor cuando coges el tercero. los capitanes de barco, los prácticos, eh, quien quiera, que tienen a bordo un montón de, de ayudas a la navegación, valga la redundancia, tienen el radar, tienen el ICE, tienen la señal de GPS, pues aún así ellos, que son los usuarios finales, les gusta lo que dicen mirar por la ventana y es la confirmación visual. La seguridad que te da algo que tú ves con tu ojo, teníamos que llevar un pequeño velero a un astillero de Santander. ¿no? y la verdad que fue una, una gran ayuda a los faros porque el barco estaba en condiciones eh, penosas, no tenía electrónica eh, ninguna y entonces pues navegamos a, a la vieja Usanza, ¿no? mirando las luces y los destellos y, y reconociendo los faros. El periodo en que la navegación era de cabotaje, entonces en aquella época los barcos veían de, iban de punta a punta, de cabo a cabo, así uno detrás de otro, y la navegación era diurna, por la noche. Bajaban las velas, fondeaban el ancla y se echaban a dormir hasta el día siguiente por falta de referencias visuales. Ya los fenicios estuvieron haciendo esa ruta para ir a por el estaño, bordeando todo el Cantábrico, pero en su tiempo de mayor gloria fue descubrió la orientación por las estrellas. Lo cual ya se dio cuenta de que estábamos en la misma longitud geográfica, y Irlanda, que nosotros, estableció. Una ruta marítima que iba a Inglaterra y volvía sin tener que bordear esto, con lo cual hicieron un ahorro de navegación y además navegaban de día y de noche, o sea que iban como vagas, por así decirlo en aquellos tiempos, lo que les hizo muy rentable la travesía. Ya en aquel tiempo, tiempos romanos, había un primitivo faro. Ahí están las ruinas, están los cimientos y están los trozos de las pues, vasijas cóncavas de, de cerámica quemadas por dentro, para que interna. Quiere decir que no eran para calentar la comida, sino para las bombillas, por así decirlo, de aquella época. Y es muy curioso el faro natural que había aquí eh, para los balleneros de la Edad Media. Justamente la línea recta que pasa del Naranjo de Bulnes por el Pico Turbina, que es inconfundible con su cima así apaisada, pasa por el Puerto de Llanes. Entonces, los balleneros que estaban afuera decían: para entrar a Llanes, cuando veas el padre, refiriéndose al Pico Riello o Naranjo de Bulnes, sobre el hijo, refiriéndose al fuera, pues es la enfilación a Llanes. Los haces de una lámpara, que son en todas las direcciones, refractan con el ángulo justo para concentrarse en esto que se llama el plano focal. para mí la soledad en los faros era la libertad. Vives a tu modo, no, no vives para los demás, sino para ti misma, haces lo que quieras, explotas la naturaleza. Solo se está bien, si tú eres una persona que tiene la cabeza centrada y cosas que hacer, solo se está muy bien. Yo siempre le digo a la gente que soy una especie de ocupa en el paraíso. O sea, aquí ha aparecido, tú vives de Madrid y apareces en un sitio como este que está, en realidad, es para ti solo prácticamente, en, dentro de un parque natural con estas vistas que hay aquí. O sea, estás como una especie de, como ocupando algo así, ¿no? que, algo que casi no te mereces. Los faros, dicen, guían en la oscuridad, pero no es del todo cierto, o al menos no es toda la verdad. Los faros lucen soberbios, eróticos, alzados en las más altas lomas. Cuando un haz de luz lame el horizonte acuoso, una perla brilla en el fondo. Cuando la luz, en su giro, se arrastra sobre la tierra, varias luciérnagas se aman a ligeros intervalos.